Lo que vamos a hacer va a ser multiplicar A por A. Si ya sabéis cómo se multiplica, las filas por las columnas, 1 por 1, 1, más 1 por 1, 2. 1 por 1, 1, más 1 por menos 1, se nos queda 0, y aquí se nos queda 0 y 2. Y ahora nos dice que comprobemos si eso es igual a 2 por la identidad. 2 por la identidad, sabemos que es el 2, que ahora 1, 0, 0, 1. Si multiplicamos por 2, ya se ve, a simple vista, que más iguales no pueden ser. Pues ya tenemos este apartado listo. Bien, ahora nos pide que calculemos la inversa de A. ¿Cómo se calcula la inversa? Pues... Si recordáis, la inversa era la junta de A traspuesta partido de su determinante. Pues bien, primero calculamos el determinante de A. 1 por menos 1, menos 1, más 1. Por 1, 1. Pero si recordáis, en esta diagonal se cambiaba el signo. Entonces... 1 menos 1, menos 2. Y tenemos que calcular la junta de la matriz traspuesta. Pues calculamos la traspuesta, que sería 1, 1, 1, menos 1. Es la misma. No tiene mucha dificultad que no. Y bueno, calculamos ahora su adjunto. Si recordáis, se tachaba una fila y se tachaba una columna. Y nos quedamos con el numerito S. Había que recordar qué posición era porque había que cambiarle el signo. Entonces, aquí nos damos el menos 1 y ahora decimos posición 1, 1, la sumamos, 1 más 1, 2. Como es par, pues no se cambia el signo. Y volvemos a proceder de la misma manera. Para este, esta posición, tachamos y tachamos. Y nos queda un 1. Posición 1, 2. 2 más 1 3. Pues le cambiamos el signo. Y igual para, la otra, para las otras posiciones. Al final y al cabo lo que nos va a quedar va a ser esa matriz. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pues, aplicar la fórmula. Que la inversa de A va a ser la junta de su propuesta partido el, el determinante de la matriz. La matriz. Entonces tenemos eso, es igual a menos 1, menos 1, menos 1 y 1, y eso va a ser simplemente dividir cada posición entre menos 2, pues nos queda un medio, un medio medio y menos un medio. Ahí veis que en selectividad muchas veces nos regalan los puntos. Ahí tenéis un, un ejercicio súper fácil que no se tarda más de 10 minutos en hacerlo, incluso 5. Vamos al siguiente apartado. Pero antes de ir al siguiente apartado, se me ha olvidado comentaros una cosa que nos va a hacer falta para pa el siguiente apartado. Si os fijáis, esta matriz se parece mucho a esta. Es el mismo signo, lo único que cambia es que está multiplicado por un medio. Entonces, A menos 1 va a ser igual a un medio de la matriz A. Son casi iguales. Pues vamos a pasar al siguiente apartado. Pues bueno, ahora el siguiente apartado nos pide que calculemos a elevado a 2013. Y si nosotros pensamos, no vamos a estar la hora y media del examen A por A por A por A 2013 veces. Pues si no que no vamos a dar abasto. Pues entonces, lo que vamos a hacer va a ser sacarlo mediante mmm, propiedades matemáticas que nos van a llevar hacia el resultado concreto y el correcto. Pues entonces, si nosotros vamos pensando, A elevado a 2013 es A elevado a 2012 por A. Vale. Nosotros tenemos que A cuadrado elevado a 1006 es igual a 2012 y seguimos multiplicando por A. Esto es una propiedad de la potencia que ya lo explicó Adri. 2 por 1006 igual a 2013, o sea, a 2012, perdón, que multiplicamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues mirad, en el primer apartado nosotros hemos comprobado que a cuadrado era igual a 2i. Pues entonces, si aquí tenemos a cuadrado, pues vamos a poner 2i y seguimos haciendo. Tenemos un paréntesis elevado a 1006 distintas bases mismo mismo exponentes. ¿Qué se hacía, Adri? Se separaban las bases y se ponía el mismo exponente. Pues se separan las bases y se ponía el mismo exponente. Tenemos aquí la identidad elevado a 2006 Si nosotros tenemos 1 elevado a 2006 ¿cuánto es? 1, ¿no? Pues entonces aquí tenemos lo mismo. La identidad elevado a 2006 es la identidad. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es pensar un poco. La identidad por una matriz es esa matriz. Pues entonces, 2 elevado a 1006 por A. Y eso es lo único que nos queda. Lo único que puede ser correcto es que sea 2 elevado a 1006 por A. A, recordáis, Es esa matriz. Pues entonces multiplicamos 2 elevado a 1006, 2 elevado a 1006, 2 elevado a 1006 y menos 2 elevado a 1006. Pues entonces aquí tenemos el resultado. Ahora vamos al siguiente apartado de, dentro del apartado B. Que nos dice que calculemos la inversa de mm, A elevado a 2013. Entonces vamos a calcular la inversa de A elevado a 2013. Y también vamos a hacerlo mediante propiedades que nos van a llevar al resultado. Vamos a pensar. Nosotros tenemos una inversa. La inversa al cuadrado... Sería multiplicar la inversa. ¿Cuántas veces? 2013. Así, 2013 veces. Como he dicho antes, nos vamos a estar dividiendo, o sea, multiplicando 2013 veces. Entonces, esto, ¿qué sería? Por la inversa, 2013 veces. ¿Qué tenemos aquí que la inversa es un medio por a pues entonces un medio por a elevado a 2013 ¿Qué tenemos ahora pues ya hemos dicho antes que diferentes diferente base mismo exponente se separaban las bases y se dejan el mismo exponente entonces tenemos esta parte nosotros hemos calculado antes a elevado a 2013 si os recordáis a elevado a 2013 es igual a 2 elevado a 1006 por A pues vamos a sustituir aquí 1006 y 2013 se puede se puede dividir de esta manera voy a borrar por aquí arriba eso de aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido aplicar la propiedad de las potencias. ve el vídeo ese que está muy bien explicado. Y ahora lo que hacemos es lo mismo que antes. Aquí tenemos nuestra inversa calculada. Que ya veis que, que sí, que no es fácil de calcular. Pero tampoco es plan de que os pongan un examen de selectividad para entrar a la universidad y los primeros. Pues bueno, si tenéis alguna duda, ya sabes, comentar, darle a me gusta al vídeo, pasarlo por allí, que todo el mundo apruebe selectividad. Y nada, nos vemos pronto, chao. Hola, buenas, aquí estamos ya en pases con el último ejercicio de selectividad, de junio de 2013, otra vez, el cuarto y último ejercicio. Este... Eh... Son ejercicios que lo mejor que podemos hacer es pensarlo, porque si no aprendemos fórmulas, se convierten en ejercicios bastante difíciles.